Muy buenas amigos y amigas Bienvenidos a Dreams Game Channel eh, Vuestro canal de ilusiones y toxicidades también ¿Por qué no? En algún, en algún momento siempre hay un huequito para la toxicidad buena Si es que la hay Bueno, pues eh, me he encontrado con este, este anuncio eh, Recordad que en este canal hemos hablado sobre que los televisores Samsung y que hemos hablado de que eh, por ejemplo marcas o modelos de este último 2022 de finales del 2022 iban a tener la posibilidad también eh, de tener el Game Pass es más, o sea, a partir del 2023 todos los Samsung vendrán incluso con un mando incluido junto con el televisor, con el que podrás jugar también, a, no solamente al Game Pass, principalmente al Game Pass, pero también puedes jugar al GeForce o al Google Stadia, eh, en fin, ahí, ahí dejo si va a meterse eh, Sonic o no, parece ser que por poder puede estar hasta Nintendo por poder, ¿eh? por poder puede estar hasta Nintendo, pero bueno, bueno, pues ahora eh, cuando tú te quieras cambiar a lo mejor de de, de. Yo qué sé, de Yastel, estás en Yastel y estás hasta los huevos de lo de Yastel. Y te vas a ir a Movistar. Pues ahora viene en el pack de Movistar. El pack de Game Pass. y esto amigos va a hacer va a sentar precedentes va a sentar precedentes a la hora de eh, quiero eh, como decirlo quiero internet pero quiero que tenga este servicio de internet para tener mi game pass y para, eh, para que mi game pass vaya mejor que ninguno entendéis entonces este este pantallazo que he cogido con el móvil porque el anuncio iba muy rápido pero aún así me dio tiempo a cogerlo, pues hombre, da mucha ilusión ¿Qué queréis que os diga. A mí por lo menos, porque sé qué significa, qué significa que va a... que, que estén haciendo este tipo de movimientos, pues que vamos a tener Game Pass en todas partes. Que Game Pass lo vamos a... o sea, vamos a encender... O sea, es que de hecho puedo jugar a juegos con mi móvil... De, de, de, ulti, de última generación o sea, es que es increíble solamente con estar bien eh, tener una buena conexión y ahí es donde entran Movistar donde tienen que entrar también otros Yaster y tal a promocionar estos estos packs que estamos viendo que estamos viendo en esta toma ¿eh? en el que te ponen no sé si son unos 49 euros los 50 euros al mes lo que te venía costando fijaos ¿eh? casi lo que te venía costando realmente el internet toda la vida unos 50 euros pero ahora con 4 meses de, de game pass y un mes creo de, eh, de game pass ultimate que ese, es el que, el que tengo yo y el que lo trae todo eh, De verdad. Luego dice, es que tú, es que tú nada más que sabes ver lo bueno. Es que díganme algo malo, por favor. Eh, me quedo aquí esperando. Díganme algo malo de, de, de Xbox. O sea, ¿qué de malo te carajo! Así de claro la ah, mierda. Pero, pero tú quieres tú quieres el tonto que te quedas en el otro lado a mirar como los otros disfrutan vete para acá y juega coño es que de verdad yo no, no, no lo entiendo no lo entiendo sabéis esa es una de, de, de las cosas que a mí más me saca de mis casillas el, el, el idolatrar a algo o a alguien ¿Eh? como los que idolatran al, al señor este que ahora ha dado por el fútbol o, o, o una máquina a una empresa que microsoft y xbox lo están haciendo muy bien hombre claro que sí también te puedo coger el windows eh, uno por uno de los que salía de decir este sí, este no este sí, este no este sí, este no este, este sí es de como hacía eh, como hizo el otro día Tuber Viejuner bueno, Windows ese, Windows tiene también su, sus cagadas Windows Vista por ejemplo Windows Vista madre mía Windows Vista Windows 8 tampoco era tampoco no, no, no Windows Windows 11 Windows 10 muy bien Windows 11 uh, no, no. <ríe> por eso viene el Windows 12 es que Windows tiene también eh, su su cosa de que hacen lanzan un proyecto a lo mejor demasiado pronto no, no demasiado pronto pero como que dejan que la gente haga un poco de testeadora y luego dice, ah, bueno, ¿esto esto, quieres que te lo corrija? Te lo corrijo. Esto, por eso es tan importante los insiders, tanto en, en Microsoft como en, como en Xbox. Porque son realmente las personas las que las que están probando esas cosas, están testeando, sobre todo en Xbox cuando te haces insider, tú aceptas que a lo mejor puedas jugar a un juego que está en versión preliminar juego que como por ejemplo el grounded o sea, el grounded hemos llevado años jugando al grounded pero eh, pero claro en versión preliminar y aportando nuestras eh, nuestras ideas la, la gente iba aportando sus ideas diciendo Oye, pues, eh, pues estaría bien que se pudiera construir eh, aparte, ya que recogemos palos, ya que recogemos hierba podríamos construir para así poder hacer una base con nuestros amigos tal cual, dicho y hecho y, y venga, hay otras cositas más otras. total después de casi más de casi dos años después de casi dos años en versión preliminar ya por fin se saca el Grounded ya con todo eh, al mercado ya lo pueden comprar como en físico como he comprado yo el sign Road y bueno del sign Road ay, Dios eh, si las primeras impresiones son las con las que me voy a quedar desde luego la primera impresión que he tenido de este juego ha sido fatídica no, y, y no quiero que quede en eso vale quiero, quiero seguir probándolo mm, voy a poner unas cuantas imágenes de, de lo poco que he jugado por eso, por eso, bueno amigos ya estamos aquí y antes de nada antes de, de empezar a jugar no, por aquí no aquí ya sabéis que tengo la consola eh, enlazada al ordenador y por lo tanto la Series X está en el salón y yo estoy con el nuevo Zine Road lo vamos a probar, lo voy a probar con ustedes, pero antes que nada, eh, porque yo puse un vídeo en, en Twitter, puse un vídeo, me han puesto un, una nueva, eh, fijaos tengo 200 juegos, no eh, pero entre esos 200 juegos, como digo, aquí está el Call of Duty, el Bully, eh, el Slash of Beans también, bueno, está el Caphead, el, el de Adisla. ¿Cuántas veces me habré pasado estos dos de Adisla? Guapísimos el de Adisla 2. Vamos a ver eh, cómo sale el juego, ¿no? Bueno, pues el Tomb Raider que digo que me está dando problemas, no, no, no es este. Este es el Croft and the Temple de Osiris. Eh, es eh, visto desde arriba. Voy a poner las gafas, que si no esta es la... Eh, el que tengo yo, vale, fijaos que tengo varios road Row, eh? aquí Zine Row del infierno, el de la 360 y el de la 1, el Zine 4, el road 2 y el 1, bueno, eh, eh, aquí está Tomb Raider Definitive Edition, este es el juego que me está dando problemas, por cierto, gran gran juego, increíble, que mira está ahí, le puedo disparar y todo, Entro aquí no, no hay audio, yo creo que el único audio que hay es el que eh, soy yo, no el que, vale, pues mira, mira, te voy comentando un poco, aquí eh, ya visto lo visto, sabiendo que estaba en un bucle, aquí solamente había una manera ya de salir y ahora, matarse, ¿sabes? O, o irse al último punto de control o vamos a verlo de nuevo, ¿no? Vamos a verlo de nuevo, fijaos eh, fijaos eh, yo me encuentro en esta en este enorme bug no donde se ve, no hay, no hay fondo, se lo ha comido eh, el juego, este es el juego Definitive Edition de Tomb Raider, no hay audio esto está jugado desde una Xbox One S y no sé por qué estos días me ha estado dando problemas. Este bug que estamos viendo me llevó hasta el piloto, al segundo piloto, fijaos, podía haberlo matado yo mismo, aunque creo que no, no, no me dejaba realmente, lo intenté, lo intenté, lo intenté por todos vosotros, lo intenté, pero no pude, eh, Miraba y miraba y miraba ya aquí por la puerta a veces veía algo más del bueno ya que estamos en un bug, no pues vamos a ver qué, qué se puede ver no detrás de behind the games no detrás de la detrás del juego no es un poco como detrás de la película no bueno pues ahí lo dejo no me lo he pasado miles de veces yo creo que otra vez más por qué no bueno, pues vamos a empezar con el Row ya, ¿no? Venga, vamos a ver eh, qué tal. Me voy a poner un poquito más pequeño. Ahí está. Me gusta, emprendedor. Nivel normal. Bueno, vamos a, a ver el detallito este. Ese es el comienzo. Vaya careto tiene este. Estamos en el modo campaña, eh. Estamos en el modo... Con suspiro y, suspiro y ya sabemos que se llama Antonio. You sure you're at the right party? Tipo duro. This is a celebration for the. Este saints, no tiene nombre? Is it not? Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your boss is. <ríe> que nadie se asuste Todo normal por ahora Se ve bastante bien Porque yo lo estoy viendo a 1080 No lo estoy viendo ni siquiera a 4K ni nada Y desde el ordenador O sea, tampoco nos quejemos, ¿eh? Straight Vamos <ríe> a partir de straight Hello? It's Antonio Espina. Look, I I know that we don't have the best history, what I was thinking, hoping, really, that we could work something out. Vale, ahora parece que nuestro personaje vamos a tener que crear un personaje de mujer, ¿por qué? ¿Por qué pecho de mujer? bueno al final nos hemos quedado con me he quedado con este personaje que es el que voy a utilizar y bueno lo he puesto súper plateado eh, bueno hace se puede combinar de miles de maneras eh, puedes personalizarlo en ese sentido tampoco cambia mucho del último sign Road, básicamente en lo de personalizar al personaje me refiero si sí, es verdad que hay muchas más posibilidades aquí ya estamos entrando y aquí ya un poco en el juego eh, os dejo hey i'm gonna having a party right now but we'll talk business later dios mio como brilla se ha quedado ciego we got a party going on some gonna keep this one short and sweet fuck the panteros fuck the idols Fuck Marshall. The saints are here to stay, baby. So, if you know how to shoot a gun or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Algo, algo ha pasado, gotas, gotas de sangre, me han enterrado a mis amigos de los que no tenía ninguna conciencia hasta ahora, hasta ahora que, y me han enterrado vivo, qué bien, bueno, unos meses antes, Hello! And welcome to Marshall Defense Industry. We know it wasn't easy getting here, que no ha sido began with one viaje. of the most unforgiving no job problema. interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercise you eh? and in doing so, proved that you were Marshall material. But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall, and I wanted to personally welcome you for the Marshall family. Here at MDI, we don't just make products. We make the world a better place. So how do we do that? Well, the idea is totally technologically de advanced. Peligro. Loose small. And a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? It's the orientation, video. I know what it is, why are you Go! First day on the job, fuck up. Noobie, catch up! Right. let's kick some... Holy shit! Turrets, take cover! Uh. That was cool uh. Jesus Christ, it's my first fucking day. Me, I think. Figures. We have to who with Bravo and We're dead. Keep pushing forward. I'll meet you there. Copy that. Welcome to the daily grind. Protect their lolly! It's a little hot out here. <coughs> Gotta keep pushing forward. <coughs> Hey you! We gotta find Fuck Better hustle, newbie! Bravo team is ready to move in. I'm not exactly taking a coffee break here. <laughs> Marshall scum! Oh bite me. You sound like you lost the pool. Fall in. We'll use this APC for cover. Rolling shield. Nice. Nah, no, I'm delighted you approved. Bailey, make a hole. Roger that. Now let's go. Through the breach. Go, go, go. <clears throat> Ooh, don't you ever shoot me again. Oh. Keep it up, team. Let them have it. Yeah. You guys fucked with the wrong multinational private military corporation. Out! Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You got a performance bonus for outstanding work, if you survive the collection. Got it! Just trying to understand the pay structure. High of Life, vale, esta idea da buena pinta. Que lo tendremos aquí, podemos ver unas cuantas capturas para que veáis el juego. Promete que va a ser bastante divertido y sobre todo entretenido. Con esto os dejo, amigos, y nada, pues. Eh, ahora me gustaría probar el modo ir por libre y no el modo campaña, sino el modo ir por libre con esto finalizamos con esto finalizamos eh, esto, este pequeño preview de, del juego hay una evidente mejoría ¿no? en cuanto a los gráficos y todo eso eh, no parece que haya cambiado sustancialmente a ver, yo lo que opino del juego es que dos cosas, una eh, tengo que seguir jugándolo, evidentemente esto me, lo, esto me lo llevo a arriba a probarlo en condiciones eh, porque aquí está bien para mostraros un poco cómo, cómo pinta y cómo luce el juego, más o menos pues está bien, ¿no? pero para probarlo un poquito mejor ya me, ya me pondré yo a, a jugarlo a, a mi manera a ir tranquilamente que es como tiene que ser que es como tiene que ser y nada pues segundo vídeo segundo vídeo que hemos hecho hoy en Dreams Games acordaos del nombre Dreams Games vuestro canal de sueños, juegos y diversión. Tengo que, tengo que, tengo que, tengo que perfilar un poquito todavía, pero bueno, tiempo al tiempo. No, no, no, Roma no se hizo en un día. Así que amigos, vamos a, a ver cómo está el juego, vamos a seguir jugando y hasta la próxima. Aquí en Dreams Games.